Hola a todos, en este vídeo vamos a continuar aprendiendo cómo realizar gráficos en LibreCalc. En libre para eso, tengo que seleccionar en primer lugar la tabla en base a la cual voy a realizar el gráfico. Aquí tenemos un ejemplo de cómo tiene que quedar este gráfico, que es sobre los ingles, ingresos a lo largo de los meses. Entonces, para ello seleccionaré las dos primeras columnas de esta tabla, donde tenemos para, todos los meses de, para el primer semestre del año los ingresos y los gastos. Entonces selecciono los meses e ingresos incluyendo la fila de títulos y me voy o bien a insertar gráfico o bien hago clic aquí en este botón, insertar gráfico y se me abre detrás uno de muestra, este en concreto es un gráfico de burbuja, selecciono el tipo de gráfico que es burbuja, como veis ya me ha cambiado la parte de atrás, vale aquí en el título debe aparecer, me voy a elementos del gráfico debe aparecer ingresos ingresos y eh, no sé si lleva leyenda o no, de todas formas la leyenda ahora se puede después se puede añadir sin problema, de momento la voy a quitar ¿vale? quito la leyenda. Ahora me falta como veis aquí en el eje y no me aparecen eh, los importes de los ingresos que es lo que me lo que debe aparecer, Entonces para eso me voy aquí serie de datos, me vengo aquí, me voy valores de y y donde pone intervalo para valores Hago clic en el botón esconder, selecciono los valores de los ingresos, ¿vale? Y automáticamente fijaros que me coge incluso la misma escala que tenemos aquí, ¿vale? Le doy a finalizar y ya tengo el gráfico. Si quiero moverlo, hago clic fuera y ya se me convierte en un objeto normal y corriente que puedo mover y redimensionar sin ningún problema, ¿vale? Como veis ya tengo la forma de las burbujas. Ahora lo que vamos a hacer es cambiar de color a esas burbujas, Fijaros que aquí se me aparecía la eh, leyenda meses. Vale, pues ahora la ponemos, la leyenda. Para modificarlo, doble clic encima del gráfico y fijaros que me cambian arriba los menús. Entonces, para cambiar el color de una de las bolas, hago un clic encima y me las ha seleccionado todas. Si os fijáis, aparece el cuadradito encima de todas. Si vuelvo a hacer clic encima de una de ellas, fijaros que ahora los cuadritos aparecen alrededor solo de ella. De forma que yo ahora puedo modificar exclusivamente esa burbuja. Clic derecho formato de punto de datos y aquí me voy a ir a eh, bien, la pestaña área que es donde estamos, voy a seleccionar aquí, voy a buscar un color eh, rosa que se parezca aquí colores, voy buscando con las paletas, hasta que coja encuentre uno que, me, que incluya el color que me gusta, por ejemplo a ver aquí algún rosa por ejemplo, voy a escoger eh, este rosa Aceptar. Y ya tengo del color rosa. Y repetimos. Lo mismo con el resto de... Eh, con el resto de burbujas. ¿vale? Voy seleccionando que sean colores más o menos parecidos. Botón derecho, formato de punto de datos. Aquí quiero un marrón clarito. Un marrón así como claro. Más o menos este. Aceptar. Un verde, formato de punto de datos. Un color así como verde. Por ejemplo, botón derecho, formato de punto de datos, un color así como rosa, mmm, fusia, y el último un color así azul como claro. Formato de punto de datos, color azul. Aceptar. Lo último que me falta es mostrar la leyenda. Entonces, para ello, con el gráfico seleccionado, aquí tenemos varios botones. Fijaros, este me dice mostrar u ocultar leyenda si hago un clic automáticamente me muestra eh, la leyenda pero no quiero que me muestre ingresos quiero que me parezca la palabra meses entonces para eso botón derecho intervalo de datos me voy a serie de datos y fijaros ingresos está en la C9 vale pues yo lo que quiero es que el nombre no sea la C9 sino que sea meses y veis automáticamente ya me lo ha colocado aceptar ya tengo el gráfico como quiero. Si quisiera cambiar de, ta de tamaño estos datos aquí, por ejemplo, correrlo un poquito más, simplemente haciendo clic aquí en el centro, me aparecen los cuadritos estos blancos y me permiten moverlo hacia arriba, hacia abajo, etcétera De forma que no se quede todo tan pegado, tan ajustado a la cuadrícula. Clic fuera y ya tengo mi primer gráfico de burbujas. El segundo gráfico que lo tenemos aquí... Se trata de un gráfico también de burbujas, pero en el que, en lugar de pintar las burbujas, lo que hacemos es eh, insertarle la imagen de la moneda, de una moneda. En concreto tenemos el euro en orden, la libra, el yen de China, el dólar de Estados Unidos, el rublo ruso, la P, y el won coreano. Entonces el primer paso que yo he hecho para realizar este ejercicio es buscar en Google esas imágenes, estas imágenes de monedas, buscándolo símbolo euro, símbolo libra, etcétera, y descargándome esa imagen de mi ordenador en una carpeta, para ahora poder insertar este gráfico. Entonces, en primer lugar vamos a seleccionar los meses por un lado y los gastos por otro. Selecciono meses, la columna meses, y para seleccionar gastos, como no está pegada, yo no puedo seleccionar, si yo hago clic aquí... Fijaros que me selecciono también ingresos y yo no quiero que me seleccione ingresos. Entonces selecciono meses y con la ayuda de la tecla control, aprieto y sin soltar control, selecciono gastos. Y ahora sí, suelto la tecla control, de forma que tengo seleccionadas las dos columnas a la vez. Una vez tengo esto, me voy a insertar gráfico, voy a bajar aquí un poquito, si me dejan, no, no me deja Vale, eh, voy a cancelar, voy aquí antes de... Voy a seleccionar de nuevo, selecciono de nuevo con control y ahora, ahora, para que se me vea aquí, le doy a insertar gráfico. Ahora sí, vale, eh, quiero un gráfico también que sea de burbujas, vale, quiero que sea elementos eh, del gráfico, le vamos a poner aquí gastos como título, gastos. La leyenda no quiero que aparezca ninguna, no me aparece por aquí ni por abajo y igual que nos pasaba antes hay que modificar los valores del eje Y, entonces, me voy a series de datos, me voy a valores de i y fijaros que me aparecen en blanco. Le doy al botón esconder y selecciono los gastos, el importe de los gastos. ¿Vale? Y ya tendríamos finalizar. Ya tendríamos nuestro gráfico de eh, burbujas. Lo único que nos falta para que quede exactamente igual es ir cambiando cada una de esas burbujas por la imagen de eh, la moneda correspondiente, tal y como tenemos en el gráfico eh, de ejemplo. Pongo por aquí, ya está. ¿Vale? ¿Cómo cambio yo esas monedas? ¿Cómo le pongo yo las monedas? Pues para eso, doble clic para entrar dentro del gráfico. Ya me ha cambiado la parte de arriba. Clic en, toda, en una moneda me las selecciona todas. Ahora clic otra vez en una de ellas y me selecciona solo esta. Botón derecho formato de punto de datos y aquí en lugar de irnos dentro de la pestaña área en lugar de irnos a color nos vamos a ir a este botón mapa de bits en mapa de bits nos vamos aquí importar y aquí se nos abre la ventana buscando archivos yo quiero seleccionarle aquí el monedas en esta carpeta tengo todas las monedas voy a seleccionarle la moneda del euro que me he descargado antes doble clic quiere este nombre sí y antes de darle a aceptar, fijaros, esto es una muestra de cómo va a quedar. Yo no quiero que me aparezca múltiples veces el euro, sino que quiero que me aparezca una única vez. Entonces, si le doy a extendido, él automáticamente me lo extiende y me lo pone de forma que eh, figure, se vea completamente dentro de esa burbuja. Entonces aquí, aseguraros siempre que esté marcado extendido. Aceptar. Ya tengo el euro. ¿Vale? Entonces repetimos el mismo paso, botón derecho, con el resto de, eh, de burbujas. Aquí quiero la libra, aceptar, que sea extendido, aceptar, la siguiente, el yen eh, formato punto de datos, mapa de bits, añadir, quiero el yen que es esta, aceptar el nombre y quiero que sea extendido, aceptar. ¿Vale? Fijaros que van quedando muy bien. Es muy fácil, es un ejercicio muy fácil de hacer y los gráficos quedan súper chulos. Aceptar. Extendido. Aceptar. La P, formato de etiqueta de datos, el rublo, mapa de bits, añadir, eh, la P de rublo, aceptar. ¿Vale? Aceptar. Y por último, el won Mapa de bits... Añadir, quiero el bond, aceptar y me lo pones extendido. A aceptar. Pues ya tendría mi gráfico. ¿Qué pasa? Que aquí también tenemos los ejes eh, verticales. Bot Vamos a ver si podemos añadirlo fácilmente. Doble clic. Me vengo aquí, cuadrículas verticales. ¿Veis? Con este botón los quita y los pone. Los he quitado, los vuelvo a poner, le doy otra vez, me lo pone más chico y lo vuelvo a quitar. ¿Vale? Lo dejamos así, para que se quede exactamente igual. Ya tenemos el segundo gráfico. Y el tercer gráfico es beneficio, es decir, ingresos menos gastos. Si me voy aquí a la tabla, no tengo calculado el beneficio. Luego el primer paso es calcular el beneficio. Ahora mismo acabo de escribirlo, pero no me aparece nada, porque fijaros que el color marcado es el blanco. ¿vale? Entonces lo primero que he hecho es cambiarle el color. Ingresos menos gastos, perdón. Ingresos menos gastos, aquí. Beneficio 45.000 el primero y arrastro para abajo y ya tendría el tercer gráfico. Entonces selecciono la columna meses, igual que antes. Aprieto control y selecciono la columna beneficio. Suelto control. Ahora bajo para abajo con el ratón, la rueda, para que vea el gráfico, para tenerlo de ejemplo. Insertar gráfico. Y aquí me aparece un gráfico, ese gráfico es de área. Y es un gráfico en 3D, puesto que aquí se le ve la forma tridimensional. Pues ya lo tenemos. Eh, no tiene leyenda, porque aquí no aparece nada. Y arriba quiero que aparezca escrito beneficio. Beneficio. Ya lo tengo, beneficio. Vale, ya lo tendríamos Enero, febrero, marzo, bueno, la leyenda aparece abajo, estoy viendo. Vale, pues leyenda, muéstramela abajo. Beneficio, beneficio, perfecto, correcto, finalizar. Hago clic fuera y ya Si me deja modificar perfectamente el gráfico, de forma que lo puedo poner más pequeño arrastrándolo. Vale, ya lo tenemos, ya tenemos los tres gráficos insertados. Cualquier duda, no dudéis en decírmelo.